La generación Z es que ellos se manejan con amigos en el mundo físico y luego amigos en el mundo virtual que tienen la misma calidad de amigo que el del mundo físico, porque se cuentan todo. Pero es ¿qué pasa? Que esa presencia que tú tengas dentro del metaverso, eh, cuando estás jugando, yo qué sé, pues en Roblox, en Fortnite, lo que tengas o lo que no tengas, es muy importante. Por eso esa generación son los que están poblando esos conciertos, esos eventos. Bienvenida, bienvenido al aula Corti y esta semana tengo conmigo a Edgar Martín Blas, autor del libro Metaverso, pioneros en un viaje más allá de la realidad, también uno de los fundadores de Virtual Voyagers que es una empresa española que está liderando toda esta tendencia. En su libro muy recomendable eh, bueno, pues cuenta un poco, me ha gustado porque cuenta la historia de Edgar, ¿no? Desde cu cuando empieza él a descubrir toda esta tendencia hace mucho tiempo, cuando Metaverso yo creo que ni existía como, como concepto hablamos de realidad virtual, realidad luego aumentada y este tipo de cosas, pues cuenta todas sus peripecias, un poquito hasta el día de hoy, donde bueno ya lo están petando a nivel internacional con virtual voyages, donde trabajan desarrollando los metaversos de grandes marcas, como el de Vodafone, por ejemplo, que salía anunciado no hace mucho, o incluso hicieron algo en, en el anuncio de meta, cuando Facebook se transformó en meta, se metió el, en el... En todo el mundo el metaverso, pues ahí estaban los chicos de Virtual Voyagers ya presentando cosillas y liderando la tendencia. Con Edgar vamos a profundizar qué es esto del metaverso, por qué debería ser importante para ti o para tu empresa, o como poco deberías tener el radar por lo que pueda pasar en los próximos años y muchísimo más. Bienvenido, Edgar. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, muchas ganas de hablar contigo de esto del metaverso. Eh, yo ya te decía, os sigo desde hace muchísimo tiempo, sois unos, unos referentes en, en todo esto. Cuando nadie hablaba del metaverso ya hacíais meetups en Madrid con gafas y este tipo de cosas. O sea que nada, enhorabuena, lo hablamos antes de, de empezar a grabar, por, por tener esa visión y sobre todo por perseverar en, en una tendencia que ha tenido ya como dos o tres altibajos, ¿verdad? Yo creo que ha habido como dos o tres grandes olas. Y vosotros habéis seguido hasta ahora. Uh -huh. eh, para empezar, cuéntanos qué es el metaverso. Bueno, ahora mismo digamos que está en plena definición, ¿no? porque es algo un concepto nuevo, aunque viene de una, de una visión que dio la ciencia ficción hace años en libros, pero realmente el, el metaverso, el, ese nuevo internet que viene, estamos definiéndolo, pero a día de hoy, más o menos, la. La gran diferencia que viene, eh, comparando con el anterior internet, es que el, el internet, internet inicial era pues, un, un, un mundo de información, sobre todo bidireccional. O sea, al final era, tú pedías un dato y te lo devuelve ¿no? de alguna forma con clics. Pero sobre todo lo importante era que ese mundo se mostraba en pantallas cuadradas, ¿no? O sea, era como plano, no es una información. Pues igual que está leyendo un periódico, lo único que es digitalizado, básicamente. Entonces, eso, ha estado bien, tiene un montón de años de, de uso y de, de evolución. Evidentemente ya en los últimos años, de hecho, si te fijas, Internet ya estaba un poco abandonado hasta cierto punto, ¿no? que de hecho hace, no sé si fueron como seis años, se dio el dato, un dato muy importante era que la destrucción de, do, de dominios y páginas web era mayor que la creación de páginas web. O sea que eso quiere decir que ese Internet que conocíamos de, de scrollear y ver la información, pues está un poco como quedándose... Ya un poco anticuado podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿el metaverso qué es? El metaverso es un nuevo internet que va a estar compuesto de un montón de capas, que va a ser desde la capa de, digamos, de, por detrás, ¿no? La tecnológica y luego la visual, que lo que nos permite es ir a, ir a un modelo de, de internet presencial. O sea, donde tú realmente entras en un mundo, ese mundo eh, interactúas con otras personas, haces actividades físicas, y tiene una credibilidad alta en la que yo siento estar dentro de ese mundo y pertenecer a él, digamos. Entonces, eso abre un montón de posibilidades nuevas porque ya no solo es algo tan más pasivo como era el Internet actual, sino que pasamos a un Internet donde lo que tú hagas dentro va a hacer que todo ese mundo se modifique de alguna forma. Entonces, eso abre muchas vertientes. O sea, desde el ocio, el entretenimiento, el tema del e-commerce, por ejemplo. El tema de la formación, bueno, increíble, ¿no? O sea, esto lo que. Abre. ¿Por qué se ha dado esto? Porque hasta ahora eh, el, la interlocución, o sea, bueno, la forma de visualización que teníamos de los contenidos siempre estaba enmarcada en un, en un marco, ¿no? La televisión, el iPad, el iPhone, eh, un portátil, ¿no? Siempre estaba como encapsulada. En el año 2013 aparece Palmer Lucky, que es un chaval de 20 años que, que estaba experimentando con gafas de realidad virtual que sí que existían antes, décadas atrás, pero sí realmente la experiencia era muy mala y mareaban y eran cacharros enormes, carísimos, pues este chaval lo que logra es con componentes con de un móvil <ríe> y por 300 euros consigue crear una gafa que te metía a ese otro mundo, a ese metaverso, ¿no? O sea, tú te la ponías y, de, y estabas en ese otro lugar, ¿no? Y, la, y el cerebro se lo creía bastante. O sea, realmente aunque los gráficos puedan mejorar y tal, en aquel momento era como wow Estás en ese otro lugar, ¿no? Entonces, a los pocos meses, eh, Facebook ve, ve el filón y lo compra por 2.000 millones de dólares en el año 2014. Por eso, el metaverso no es nuevo. O sea, se empezó a crear en aquel día. Porque ahí fue cuando se vio que eh, apareció una nueva ventana, que es esa ventana de el ir a otro lugar mediante unas gafas. Evidentemente, irá, tendrá que ir mejorando con el tiempo, pero ya se abría una vertiente en la que ya teníamos un, un un Nokia, ¿no? como ese primer móvil que te permitía hacer una llamada. Y era como, wow, ¿puedo llamar con un móvil? ¿no? Pues estamos en ese punto ¿no? en el que ya hay un Nokia en el mercado y ya el metaverso se está construyendo, pero se, habrá que definirlo en función de los avances que haya. ¿no? Porque no todo se sabe desde el día cero. O sea, cuando apareció internet, yo me acuerdo que Bill Gates se le preguntó. Si, eh, hay dos entrevistas, de hecho, de Bill Gates. Está la famosa, en la que él ya cree en internet, pero luego hay otra que está un poco más difícil de encontrar esa entrevista, que sí que está en escrita por lo menos en, en periódicos de la época, que se le preguntó a Bill Gates y dijo: ¿Internet qué opinas? ¿No? Y él dijo: No creo en, en Internet, porque ¿para qué vas a querer tú conectarte con otras personas? ¿Para qué? O sea, ¿por, ¿por qué si tienes tú tu Windows este que te da todo? ¿no? <ríe> Entonces, a los pocos meses tuvo que rectificar. Y, y lanzar ya Internet Explorer, etcétera, y meterse a tope, porque ya había salido un competidor que era Netscape. Y, entonces, ya vieron el, el logo. Dijeron, no, no, es que Internet sí que es algo importante. Entonces, estamos ahora mismo en ese punto en el que se está definiendo. Lo definirán más los usuarios, más que nosotros, por muy cabezones que nos pongamos, de qué es el metaverso o qué no es, o si esto es un, un metaverso válido o este no, los usuarios son los que van a dictaminar qué es un metaverso. Ahora mismo, a día de hoy, los usuarios ya están entrando en esos proto metaversos que son como los primeros experimentos, como puede ser un Roblox, un Rec Room, VRChat, Meta, ¿no? que ya también tiene el suyo, y se está apuntando todas las interacciones. Pues, esto funciona, esto no. Esto hay que quitarlo, ¿no? Entonces, poco a poco irá tomando forma y se convertirá en un nuevo, un nuevo Internet que prácticamente irá sustituyendo en gran parte al Internet que conocíamos porque nos permitirá vivir cosas muy diferentes a las que hemos podido vivir en ese mundo plano del Internet 1.0 y el 2.0. Luego viene una capa muy importante también que va a ser todo el tema de descentralización, todo el tema de pagos ¿no? con monedas, criptomonedas, etcétera. Pero esa es una capa, digamos, que igual, que se está formando, se está viendo qué funciona y qué no funciona, pero ahora mismo tiene una, un nivel de complejidad muy alto. O sea, solo a lo mejor un 1% de la población sabe como tener un wallet, conectarlo con tu cuenta en The Centerland, cosas así. Pero poco a poco yo entiendo que se, se convertirá en commodity, que al final será como un, una especie de cartera que tú tienes ahí, que te identifica el metaverso, quién eres, y a partir de ahí puedes gastar dinero y comprar cosas en el metaverso. ¿no? Pero ahora mismo es más complicada la, la usabilidad. Pero igual que en internet al principio, yo me acuerdo que había era complejo. O sea, tienes que meter hasta IPs por ahí, cosas así, para navegar en ciertos sitios. Pero, bueno, yo creo que cuando llegue un player como Apple y gente así, ¿no?, que suele tender mucho a simplificar las cosas y, y hacerlas ya ma más mainstream, es cuando el metaverso ya pasará de ese nicho un poco aventurado que está ahora, ¿no? que, que está empezando a experimentar con él, al, al masivo. Que eso está a punto de ocurrir. Yo creo que es a partir del año que viene, más o menos, cuando ya se empieza a crear como los, los grandes metaversos, ¿no? De, o, o, o el gran metaverso con mini metaversos dentro, que eso habrá que ver cómo, cómo queda también. Porque la, la verdad que tol, de lo que has dicho... Da para, para, para profundizar en, mi, en mi lados Un poco, ¿cuál es el estado de desarrollo de todo esto? O sea, tú que has vivido un poquito la evolución de estos años. Yo, de hecho, hace poco probé unas gafas por culpa vuestra, porque iba a dar una clase en, en, en vuestro máster y me, y me dijo Edu, oye, prueba, prueba la experiencia. De... Y flipé, o sea, me refiero, ya, ya es un tema... Totalmente inmersivo, que no genera mareo O sea, la, la experiencia de hace cinco años ahora ha cambiado totalmente, wow, totalmente. Pero, pero sí que faltan piezas. ¿no? ¿Cómo, no ¿Cómo te consideras tú que estamos a nivel de desarrollo del metaverso hasta que tengamos una experiencia 1.0 completa, por decirlo uh -huh. así? Pues a nivel visual, eh, ya con Oculus, con la, bueno, las MetaQuest, que se llaman ahora la experiencia, vamos a decir que, que es de un 10%, ¿vale? De lo que se puede llegar, ¿vale? O sea, que está bien, ¿eh? o sea, ya puedes entrar, interactuar en sitios con otras personas. La calidad de visualización es bastante buena, ¿vale? Porque te lo crees, el lugar tiene profundidad. Está bien, ¿no? O sea, realmente la experiencia es bastante buena. ¿Cuál es el punto dulce en el que esto ya va a estar preparado? Pues, Do, dos cosas. Uno es que la gafa sea muy, muy, muy cómoda, o sea, no podemos ir con un, todavía con, con una cosa tan grande, ¿no? Que, que te puedes en la cabeza. Y luego lo segundo, sobre todo, es el tema de, de contenidos, ¿no? Que al final ahora mismo eh, se están creando, se están empezando a crear esos primeros metaversos, Disney, Meta, bueno, hay un montón ahí en marcha, el Vodafone, etc. Eh, pero realmente a día de hoy los contenidos, pues, son un poco el cuello botella, ¿no? Porque al final... No es como un videojuego que haces un videojuego que tiene un inicio y un fin, sino que estos son mundos que luego tienes que poblar de actividades, ¿no? Entonces, se están creando las, las infraestructuras ahora mismo para que eso se pueda hacer pues, con sistemas de, de creación de contenido sin código, por ejemplo, para que cualquier ya cualquier eh, cualquier empresa pueda crear cualquier tipo de contenido sin estar entrando a hacer y marder, y todo ese tipo de cosas se están creando, ¿vale? Pero ahora mismo, digamos, que estamos como en eso, en un 10-20% de lo que viene, pero el gran, gran cambio, yo creo que sobre todo va a ocurrir cuando aparezca el render cloud, que se llama, que es que eso ya está, es una tecnología que existe, que lo que hace es que en vez de que tu gafa calcule todo lo que es el 3D, el renderizado de, yo qué sé, de imagen, de, de, de lo, que es, lo que te está pintando el metaverso en tiempo real, que eso hace que tengas que tener un, pues un, una tarjeta gráfica en una gafa metida. Entonces, eso se calienta, consume batería, etcétera. El Render Cloud, lo que se está creando, que ya está la infraestructura creada, pero falta evolucionarlo un poquito más, es que lo calcula la nube. O sea, son servidores que lo que hacen es calcular todo el metaverso encima a una, a una resolución y una calidad infinitamente mejor de lo que puede calcular un chip móvil y te lo sirve a ti por Wi-Fi o por red 5G. Entonces, ¿eso qué va a permitir? Pues que metamos metaversos que de repente pues puedan tener, yo qué sé, pues a 100 personas a la vez eh, contigo, que de repente puedas tener una visualización hasta el horizonte ¿no? de, de, de, de, de mundo ¿no? y cosas así que técnicamente a día de hoy son muy complejas. Eh, eso lo que va a permitir es que la gafa, al no procesar tanta información, simplemente es una gafa que lo que hace es pintar la información y conectarse por 5G o por Wi-Fi a ese, a ese render en la nube. Eso está muy cerca, ¿vale? O sea, los, ahí se está metiendo todos. Está NVIDIA, está Microsoft, está Meta, están todos metidos. ¿Por qué? Porque el que lo consiga es un nuevo producto, igual que tú tenías antes las llamadas el internet en casa y cosas así, pues habrá un, un, un nuevo producto que será metaverso. de las operadoras te, te darán acceso a ese metaverso que se está renderizando en tiempo real en la nube y se te sirve a ti en tu gafa y la gafa nada, pues costará muy poquito porque básicamente son una, unas pantallas de visualización, ¿no? Entonces, eso ahora mismo ya está funcionando. Ya ha habido proyectos como Valenciaga que han hecho uso de esa tecnología en la nube de renderizado. Pero el coste por usuario es muy alto. Estamos hablando a lo mejor de 5 euros por usuario por hora. O sea, que es una, una locura a día de hoy. Pero es como todo, ¿vale? Igual que al principio, pues acceder a internet a lo mejor era solo pueden entrar universidades y cuatro más, porque era muy caro, ¿no? Y luego se va bajando el precio hasta que haya un momento ya que hay una competitividad brutal. Entonces, yo creo que estamos en ese punto en el que ya el invento está, pero falta, estructurarlo a un nivel masivo, ¿vale? Entonces, irían bajando los precios, entrará la competitividad. Y a lo mejor en tres años todas las gafas son, pues, una ray que se conectan por 5G y ya está. Y tú tienes ahí el metaverso y te olvidas de, de, de que tenga el chip, tal o cual, tu gafa, ¿no? Entonces, ese es el gran cambio que viene. Le queda un poquito, ¿vale? A, para que eso tenga sentido y que a nivel comercial. Pero es que hay que, tal cantidad de millones y millones metidos en esto. Que, que claro, no hay vuelta atrás. O sea, esos equipos de Imardé ya, ya están haciendo esos productos. <risa> Entonces, es el tema de esperar, básicamente, hasta que se estandaricen un poco, pero, pero se ve. O sea, en el mercado ya los gigantes están todos metidos. Entonces, sí. si hubiera una vuelta atrás, estaríamos hablando de una crisis más gorda que la que hubo en de las punto con colo de terra y todo eso. Que, sí. que alguna vendrá, ¿eh? O sea, habrá algunas caíditas, habrá alguna cosa como, como ha pasado, por ejemplo, con las criptas criptos o no. ha habido cositas que han ido, pues eso, como decías antes, ¿no? En olas que iban y venían, pero es que es lógico, o sea, nadie tiene la razón 100%, entonces tú vas con el mercado un poco analizando y hay momentos que algo se baja pero para luego subir, ¿no? Por ejemplo, incluso la propia, las propias Oculus han pasado por todas las fases, ¿no? Cuando se creó el prototipo, era como wow Una especie de hype desmesurado. Luego llegó un momento de, vale, muy bien, pero... Eh, ¿para qué sirve esto? No? Entonces, de repente, vino los videojuegos inicialmente y era como, bien, empezaba a ver videojuegos, pero ¿y qué más? No? Entonces, pegó un bajoncito, luego apareció el video 360, fueron apareciendo un montón de tecnologías hasta que ha aparecido ya el metaverso y de repente todo se ha cerrado en un círculo perfecto, ¿no? que es ese nuevo internet. Y entonces ya la realidad virtual, por ejemplo, que antes era un producto aislado, ahora es una forma de visualizar el metaverso. Entonces, ahí tiene sentido, ahí ya Sí. Claro. Oye, no. Y, y, y el, el hecho de que Facebook se renombre Meta, desde luego lo que has dicho tú, no es decir, oye, podemos tener crisis, pero, pero ya estamos viendo ya no pequeñas apuestas de equipos de, de investigación, sino que un player como Facebook te dice, yo creo que todo va a ir por aquí. O sea, me Exacto. olvido de todo lo demás. Mm. Eso es. De hecho, por ejemplo, el movimiento de Meta ha sido un poco anticipado porque ellos ya perdieron también mucho el momento de, de las apps, porque de hecho Facebook fue de las últimas redes sociales en aparecer, o sea, estaba antes Twenty por ejemplo, donde estaba yo, o sea, pero ¿por qué? Porque siempre llegaban como tarde a todo, aunque luego llegaban y lo hacían bien, ¿vale? Y luego lo han petado pero, pero Facebook siempre era como que siempre llegaba tarde, ¿no? A las cosas. Entonces, eh, entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que han dicho, esto ya está aquí, el mundo que ya conocíamos de redes sociales e internet estaría exprimido a más no poder, porque es que ya no se puede exprimir más. O sea, ya todo eso entonces por eso dicho a tope se la han jugado pero yo creo que valiente porque no es mejor que se la jueguen no a que haya una especie de muerte lenta y que al final pues termine siendo una empresa que diga bueno lo que era y lo que es y cómo se ha quedado ahora no de pequeñito de o de, yo qué sé, de incluso que desaparezcan no yo creo que han dicho hay un punto aquí de inflexión que nos la vamos a jugar vamos a perder miles de millones pero viene una cosa muy gorda nueva y no solo es Meta, sino que Disney, por ejemplo, está creando ya su metaverso. Microsoft está metido a tope con mes eh, Bueno, hay NVIDIA, están todos, todos los gigantes ya entrando en, esta, en este mundo, pero eh, unos con más acelerador y otros con menos. Pero todos están metidos. O sea, ahora mismo estamos hablando de billones y billones de inversión en todo esto, pero que es curioso porque ya están teniendo también eh, beneficios. O sea, por ejemplo, Meta, en los últimos datos, toda la parte que viene del mundo virtual, yo creo, creo que estaba ya en 3.000 millones de facturación o algo así. Entre ventas de apps, hardware, suscripciones, publicidad, cosas así. Bueno, pues poco a poco, a lo mejor, esos, esos 3.000 millones versus los cientos de miles de millones que puede facturar esta gente en redes sociales no es nada. Pero en 10 años, a lo mejor, eso ya pues, se va nivelando, como siempre, ¿vale? si las tecnologías ya sabemos que, al final, el que es pesimista con ellas, luego termina entrando. Porque al final todo va avanzando. Entonces, tú contra... O sea, tenemos que ser un poco más humildes y decir, si ahora mismo hay mucho dinero y gente muy inteligente trabajando en gafas, en contenidos, en plataformas, en web 3, en no sé cuántos, algo estarán haciendo. <ríe> y entonces, habrá un momento que todo eso tendrá un sentido perfecto y esa ola eh, a lo mejor la pierdes, ¿no? Entonces, es mejor ir con ella un poco en paralelo, aunque sea de forma un poco sutil, más que eh, renegar de ella, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, incluso lo que yo he visto en, cuando apareció todo esto de Meta, fue como una especie de, de posicionamiento directamente de negación, ¿no? Como sí. cuando te dicen una noticia muy fuerte, que pasa primero por la negación, luego la ira, luego la depresión y aceptación. Pero qué pasa es que... Y cuando apareció lo de Meta, todo el mundo era, guau, eso es una tontería, no sé cuántos. Luego, un año después, la gente te está preguntando, oye, ¿y dónde invierto en qué empresas del metaverso? Y luego, oh, eh, tres meses después, está todo el mundo ya incluso rehaciendo su, su aprendizaje de trabajo para entrar a trabajar en proyectos del metaverso. no Entonces, cuanto más comprimas esa fase de negación, aceptación, no más, más comprimiditas si y las entiendas rápido de lo que viene y lo que no viene, pues mejor vas a pillar la ola, ¿no? Que es un poco la, la teoría que nosotros tenemos. Pero bueno, es un momento dulce y, y se estaban apostando las cartas ahora mismo y, y son fuertes, ¿eh? O sea, sí. pero hay que jugar porque ¿qué claro. hacemos? Bueno, nos quedamos en ese internet de toda la vida, con clics con la Wikipedia y tal, o vamos a una cosa que, que es creativa, que puede traer unos contenidos brutales, que de repente puedes conectar a un montón de personas a nivel mundial, pero ya no solo con vídeos, sino de forma presencial, pues que es un concepto muy chulo, muy bonito, ¿no? Eh, lo único que toca trabajarlo, o sea, ahora, ahora es un, una cantidad ingente desmesurada de trabajo que no hay gente preparada para hacer esto, que ese es el, el problema, ahora mismo, claro. Que es que hay un cuello botella, que es que no hay gente preparada para hacer todo lo que viene. Ahí hay una oportunidad, evidentemente, para profesionales, empresas y, y de todo. Edgar, eh, ¿Qué aplicaciones le ves en el mundo de los negocios? Claro, entiendo con lo que has dicho que prácticamente todas, pero ¿cuáles son esas primeras aplicaciones que le estáis viendo a nivel empresarial? Mm -hmm. Pues hay, hay dos vías. Una sería la de el branding, marketing y contenidos, para que sean muy mm -hmm. obvia, ¿no? Que es, soy una marca, pues eso, un Disney, un no sé, cualquiera de estas, ¿no? Un Netflix, que tienen contenidos y llevarlos a ese mundo del metaverso para expandir tu universo, pues está muy bien. Imagínate un Star Wars, ¿no? Que, mm -hmm. Que tú tienes tu mundo de Star Wars y de repente te creas el, el metaverso Star Wars donde puedes tener tu casa, tu nave, no sé cuánto, luego quedar en eventos con otros frikis a nivel mundial. Pues eso, ¿no? Eso es fácil, ¿no? Que sería la parte más de contenidos. Y luego estaría la parte más empresarial, que, que esa también tiene mucha vertiente, ¿no? Porque al final lo que te permite sobre todo es una, es como digitalizar a un nuevo nivel tus productos, ¿no? Que puede ser desde un Ikea de,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 o para hacer la parte de negocio de contarlo de cómo son estas uh -huh. instalaciones ta ta, ta. o eh, pueden utilizarlo también para formación vale que por ejemplo con Inditex también hemos trabajado en esa línea no de hacer un onboarding para que gente de un montón de países yo creo que están en ocho países el proyecto pues entra una especie de tienda virtual donde aprende todo lo que tienen que saber en el día cero de entrar ahí a trabajar en Inditex no entonces en vez de estar como antes que tenías que estar yendo a, una, a un almacén, luego me voy a no sé dónde a un montón de sitios, pues aquí lo tienes todo condensado en un único lugar. Entonces, ese tipo de, de, de utilidades ya funcionan. Lo que va a generar es que habrá un son más público, que es el del contenido, y otro más privado, pues, bueno, como fueron las intranets, ¿no?, en su momento. Y, pero lo que te permite, sobre todo, es eso, es soñar a un paso más allá a, a nivel de contenidos e interacción, ¿vale? Porque, y tiene sentido, ¿eh? en muchos casos, por ejemplo, un trabajo que hicimos con General Electric, que era con, con aerogeneradores de estos molinos no gigantes, pues ellos nos decían, por ejemplo, que, que, el, que los, los trabajadores suyos, eh, por ejemplo, hicieran el proceso de ensamblaje de una, de una pala, de un molino de estos, pues tenían que esperar cada no sé cuántos meses que hubiera una desechable para probar con ella y tal. Entonces, ¿qué hicimos? Pues una pala virtual que todas las mañanas pueden probar y saber el proceso de ensamblaje que tiene. Pues ese tipo de cosas. Eso no es un metaverso en sí, pero que en el momento que tú lo haces, ya no solo a nivel local de hacer esa experiencia, digamos, de ensamblaje de la pala y la abres con toda la empresa, porque están todos en un entorno que no solo haces esa actividad, sino que haces 50 más con operarios que te van enseñando en tiempo real, con avatares y no sé cuántos que están repartidos por medio mundo... Acabar de crear un metaverso empresarial, ¿no? Por ejemplo, para, para mejorar tu productividad, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, son es las que están llegando. O sea, esos son proyectos de los 230 proyectos que hemos hecho en estos años, un 50% han sido en esa parte más cerrada, digamos, y otra parte en la que estamos ahora muy metidos, que es el, la conexión con el público, el mainstream, que es más complejo, claro, porque allá depende mucho de, de tendencia, de qué hardware tiene el usuario y tal. Pero, bueno, estamos ahí... En esa, en esa lucha, pero es interesante. Pero la verdad es que las, las opciones son muchas. El uh -huh. tema, sobre todo, es encontrar cada empresa su hueco en el metaverso, que eso va a ser lo más complicado. Entonces, hay una parte de consultoría que es muy importante, que es saber qué tecnología hay de verdad, de verdad, hoy. No la uh -huh. futurista ya. o dentro de 50 años o Ready Player One y cosas así, sino ¿qué hay hoy? <ríe> Entonces, ya... Trabajarse esa consultoría para empezar un proyecto y ir un poco paralelo a la ola. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, mucho. Sí. Hay que tener cuidado también con, con, con el utilizar el metaverso para marketing rápido de nota de prensa, que eso se ha hecho mucho en estos meses, que es, pues, está la empresa, abre una sucursal en The en Centerland, por ejemplo, ¿no? que es un metaverso muy basiquito. Deja, eso, eso no es utilizar el metaverso, eso básicamente es, Intentar generar una noticia rápida para que un medio, de, una pre, un medio de prensa diga, bueno, pues aquí hay una noticia, ¿no? Entonces sale gratis y, y te ha valido poco, ¿no? Eh, evidentemente el metaverso no se ha construido para eso, ¿vale? Es como si se inventa Internet y de repente todo el mundo dijera, hemos hecho un banner, ¿no? Y la noticia fuera que han hecho un banner y dice, vale, muy bien, habéis hecho vuestro banner, pero ¿y ahora qué? <ríe> Internet mucho más grande, ¿no? Entonces ha habido ese momento como de marketing efímero, pero que ya se ha terminado, ¿no? Porque muchas veces los propios periodistas nos llaman ya eh, preguntándonos de, oye, que hay tal empresa que nos está diciendo que esto es un metaverso. ¿Es un metaverso? Claro, y lo vemos y digo, oh, no, entonces lo que han hecho es poner un 3D en, un, en, un, en una tierra de Centerland y poco más, ¿no? que eso lo hace cualquier usuario, además. Entonces, eso no es crear un metaverso, eso es hacer una cosa rápida. Por eso hay que tender más, hacia entender lo gordo que viene y empezar con ello. A través de consultoría y desarrollo de proyectos, poco a poco, evidentemente, sin ir a lo mejor con todas las cartas, pero poco a poco. y, y es... Mola. Oye, Edgar, y, y yo estoy seguro que hay algunas empresas que están viendo claro con los ejemplos que has dicho, oye, pues nosotros podríamos hacer algo en, en metaverso público-privado y habrá otras que digan, Hostia, esto a mí me pilla un poco más lejos, me voy a poner... Caso extremo, una peluquería. Caso extremo, pues yo que sé, un corredor de seguros. Uh -huh. Pero claro, eh, lo, lo mismo yo creo que pasaba hace años cuando sal, lanzábamos las redes sociales. Que yo me acuerdo cuando salió Facebook, dije, vea, chorra. Me voy a estar en internet, esto no lo voy a uh -huh. usar en mi puta vida. Y luego engancharse al Twitter y al Instagram y demás. Y en los negocios yo creo que les ha pasado lo mismo, ¿no? Es decir, eh, y, y, y la pregunta es, oye... Las empresas que no ven una aplicación directa a día de hoy suya en el metaverso, ¿por qué deberían estar pendientes de esta, de esta tendencia? Sí, sobre todo yo creo que la, las que no tengan sentido a nivel práctico, o sea que, por ejemplo, lo que dices tú, una peluquería o una, yo sé, una tienda de comida de perros, vale, no tiene sentido que esté en el, en el metaverso, pero sí que habrá un, un sistema de publicidad que se está empezando a crear también ya por parte de Meta y luego varios gigantes que a lo mejor sí que puedes estar en publicitariamente dentro de un metaverso, simplemente para promocionarte, ¿vale? Entonces, a lo mejor te imaginas que, de repente, hay un, un metaverso ¿no? que está muy relacionado con el tema de juego con mascotitas y no sé qué tipo, uh -huh. de esto muy japonés, ¿no? De esto de que, de que tienes ahí tus mascotitas en una isla y cosas así, que pueda verlo también. Y que de repente, pues, nada, tú dices, yo mi, mi producto de comida de perros lo meto porque, de repente, en el pueblo hay una casa que es eh, de mi, mi, mi, mi empresa, ¿no? Entonces, eso, evidentemente, habrá también un mundo muy grande de publicidad, pero es verdad que se está creando un poco la estructura, porque como todavía los usuarios, los metaversos que hay y, y las centrales de medios, de alguna forma, que son las que controlan todo esto, no, es, no han enganchado todavía, pero se está trabajando en ello, ¿vale? Eso ocurrirá. Entonces, habrá un momento que tú puedas estar simplemente con un product placement del metaverso. O sea, es tan sencillo como eso, pero, pero ¿cuánto valor tiene eso? Mucho. O sea, te imagínate que yo sé, en el Star Wars, de repente, Duracell te da una pila que la metes en tu sable láser y dura 5 mmm, horas más, ¿vale? Pues te acaba de meter Duracell, un produce placement súper chulo y, y nada y, y, y ahí está, ¿no? Entonces, a lo mejor no tiene sentido como un metaverso de Duracell, pero sí que dentro de ese contexto, pues, es un, una gracia, ¿no? Lo de que le metí una pila a mi sable láser y por eso, de repente, tengo más poderes que el otro, ¿no? Entonces, ya también tiene un product placement. Eso habrá mucho, mucho, mucho. Y ahí es donde yo creo que las agencias de publicidad van a poder entrar bastante bien, ¿vale? Porque habrá que conceptualizar muchas acciones, muchos eventos y muchas cosas. Pero, pero joder, es que es muy diferente a hacer un banner o un spot de televisión esto, ¿no? imagínate, ¿no? Sí, te cambia toda la película y además yo creo que hay contextos donde lo virtual ya empieza a tener más relevancia que lo físico, ¿no? Por ejemplo, ya eh, hace años que el mayor eh, festival del mundo, el mayor concierto del mundo ha sido Fortnite. Porque mm -hmm. yo ya no sé si habrá sido incluso en otro espacio virtual. Entonces, claro... Las marcas que quieren estar en un evento multitudinario, pues ya empiezan a mejor a decir, ya, ya no tengo que estar en un espacio físico, tengo que estar en un espacio virtual. Por lo tanto, ya estamos viviendo esa transición, hay que hay espacios mm. virtuales en metaversos, en juegos, llámalo X, pero que son más valiosos a nivel de audiencia que espacios físicos. ¿no? Mm, eso es. De hecho, Fortnite fue un poco el pionero. De, de ahí vino luego que Sony ha creado ya un departamento entero de temas de conciertos en, en estos metaversos iniciales. Nosotros hemos trabajado con Meta en la construcción de su plataforma de, de creación creativa de metaversos que, eh, musicales, ¿no? que pues el de Steve Aoki, Mayor Laser, etcétera, que lo hicimos con Superfier, que es una empresa de Los Ángeles y, y la gente de Meta. Y la verdad es que es un filo muy, muy grande. O sea, yo creo que en, en esa línea eh, se está demostrando ya que funciona. Sobre todo con la generación Z. La generación Z es que es una generación en la que mmm, lo virtual para ellos tiene un 50% de importancia con lo real. No es como nosotros, no que a lo mejor tienes un poquito eh, pues en tus redes sociales y ya está. Y luego está tu, pues, tu mundo normal de, de, de colegas de viajes o lo que sea. La generación Z es que ellos se manejan con amigos en el mundo físico y luego,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 ¿cómo se llama este? El, el metaverso este que es eh, eh, uno que es coreano, que es de ropa, eh, Cepeto. Vale, ahora <ríe> se me ha ido la olla. Eh, Cepeto es un, un metaverso básico también porque es en, en aplicación por ahora, en, en pantalla, pero te permite eh, tener un avatar y customizarlo con compras que tú hagas de ítem virtuales o de uñas, eh, ropa, gorro, todo, o sea, lo que quieras, ¿vale? Tú lo customizas y luego, con ese personaje, tú vas a eventos que puede ser uno bailar y ya está. Ya es una especie de playa donde está todo el mundo bailando con su outfit, ¿no? Que ha creado para su muñequito. Bueno, pues eso tiene cientos de millones de usuarios en, en, en la zona de Asia, China, ahora también, y es una auténtica locura. O sea, no, no te puedes imaginar la de facturación que hacen y bueno, hasta tal punto que incluso hace poco tuvimos contacto con ellos para una cosa y decían que estaban desbordados. O sea, que no, no podían prácticamente ni respondértelo sin mil porque decían es que estamos desbordados <ríe> de usuarios. Marcas que se quieren promocionar pues, metiendo sus ropas en, en cepeto. Bueno, y la verdad que es una locura. Entonces, eso, si no lo no lees esas tendencias si no las entiendes, es que te puedes quedar totalmente out pensando que esos usuarios que están ya moviéndose en metaversos van a querer seguir, yo sé, subiendo a Facebook eh, lo que hacen en el día a día. A esa gente les da lo mismo, lo que sí. hacen en el día a día. Porque su día a día ya no es, mm, me voy a la playita y pongo los pies, como hacíamos antes en nuestra generación, no. sino que esto es, mira qué conjunto me acabo de diseñar en el metaverso, eh, mira qué baile, me estoy pegando con un colega de medio mundo y lo comparto en redes, pero es otra cosa muy diferente, digamos, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo, entender un poco el ecosistema que se está creando, y que eso ya no tiene vuelta atrás, ¿vale? Que es un poco como, como que de alguna forma se sabe mover físicamente en metaversos y en el mundo real. Y los combinan muy bien, además, ¿eh? Eh, ¿Es bueno o malo? Pues, como todo. Yo, cuando era pequeño, pues, eh, yo sé, teníamos cromos y los coleccionabas. Y era dinero tirado, porque los cromos no te valían para nada. Pero era para decir, yo tengo el álbum entero y, y mi colega no. Entonces, era como, pues picarte un poco con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto que está ocurriendo en el mundo digital es un poco, pues, un poco por, como para jugar, ¿no? Pues, yo he conseguido todo esto, tú no y el otro, pues, quiere conseguir lo tuyo y entonces, bueno, juegas con ¿no? hasta que llega un momento que, que se generan interacciones entre usuarios. Es curioso. de bueno, eso hay que estudiarlo, pero ya no van dando un poco pistas. Esto puede, por ejemplo, el cepeto y algunos metaversos grandes eh, o Roblox, ¿no? Por ejemplo, Roblox es donde están metidos un poco los más pequeños todavía que la generación Z, que no sé si viste el dato que las conversaciones que se generan en Roblox hoy superan ya las conversaciones que hay en WhatsApp, porque no, <ríe> que... ¿por no para, tanto rato, brrr, tanto rato, todo el rato hablando todo el rato, porque es todo interacciones entre chavalillos, vale, pues esto es para edades muy, muy pequeñas, así tipo ocho años por ahí, pero según parece es Brutal. O sea, que están todo el rato interactuando entre ellos, comprando ítems, que sí, con este puedo volar, con este otro ítem puedo hacer no sé qué. Entonces, esa generación, pues, ya está aquí. No. Y dentro Pero de poco serán consumidores, que ya no serán niños, sino pasarán a ser consumidores de metaversos, pues a otro nivel, digamos. ¿no? Entonces, eso es, eso es en lo que se está trabajando ahora. Claro. Bueno, todo esto, aparte, es muy chulo. Conecta con justo con lo que has dicho tú al principio, ¿no? Esa parte del metaverso más cripto y demás, que es... En el momento en el que tú ya tienes más yo al menos esta, mi forma de verlo, ¿no? En el momento que tú ya tienes más vida dentro de lo digital que en lo físico, que esto pasa, es decir, sí. llega a un punto donde tú, sin traer, has dicho tú, pues tus amig mejores amigos están en, en tus metaversos en otra parte del mundo, pero es que has tenido re relaciones tan potentes con ellos que son tus mejores amigos. Uh -huh. Claro, tu vida es más importante, entre comillas, en lo digital que en lo físico. Esto a, a mí me pasa a los que teletrabajamos, y Hostia, yo es que... Yo, yo me paso todo el día con los pantalones de mierda. No me hace falta ir bien vestido porque es que la mm. gente no me ve los pantalones. A lo, a lo mejor sí que tengo un buen setup. Cuando ya esté en un metaverso me va a importar más la imagen de mi, de mi avatar que mi Exacto. imagen en el mundo físico. Y a partir de ahí, yo creo que el comercio cambia además. ¿Por qué, qué, es, ¿por qué me voy a comprar un reloj físico ya que sé, de 5.000 pavos? No, me lo compraré virtual porque, claro. porque la gente y, me va a, a ver el metaverso. <risas> Eso es. Eso, de hecho... Eh, pensemos que aquí, como son todo un poco más como micropagos, lo que hace es cambiar un poco el consumo, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, en los 80, pues el sueño era tener una casa, una casa en la playa, un cochazo, o sea, de hecho, dos o tres cochazos, si puede ser mejor, y luego mega vacaciones, ¿no? Ese era un poco el sueño de, de los 80, 90 y tal. Ahora no, ahora es un poco como que ellos no tienen esos grandes planes, digamos, pero sí se basa mucho en micropagos, en suscripciones de Netflix. Tengo, yo sé, suscripciones en, en, en otra plataforma. Tengo que comprar estas cosas, eh, pues eso, en metaversos. O sea, esto como, como, como más como pequeñas cosas que lo que te hacen es ir creándote tu mundo muy customizado. O sea, un niño y otro no tiene nada que ver lo que, el mundo que se ha creado. Eh, los que somos más de la época, eso, de 80, 90, por ahí más o menos, eh, es que somos patrones, o sea, casi todos parecemos iguales, o sea, tenemos pues las la, la mismas casas, el, el chalet, que es el sueño de todos, no sé qué. Aquí es como más variado, o sea, no hay tanto una definición concreta de cómo es el perfil concreto de un usuario de estos nuevos, sino que cada uno se autocustomiza a un nivel tan salvaje que, que, que ya no hay ni tribus urbanas, no sé, explico. Antes las había, ahora no las hay, ahora es cada uno es un mundo entonces hay que estudiarlo porque eso es curioso eh y eso es porque la hipercostumización que trae todo esto pues genera un un, con mucha diversidad y, y, es, y mola ¿eh? o sea yo creo que realmente es divertido ¿eh? o sea yo creo que no, nunca es malo o sea al final es verdad que son cosas nuevas y pueden sonar un poco a distopía a todo y tal pero es que tú te vas a cualquier época hacia atrás en la historia de la humanidad y hay cosas muy raras también a yo sé de, de cualquier época no o sea, de hecho incluso te vas mucho más atrás y había guerras mundiales, ¿no? Y se tiraban bombas nucleares. O sea, al final, ¿son mejores esos que los de ahora? Pues, pues no sé. <risa> Cada uno tiene sus cositas, ¿no? Como digo yo. Y yo creo, sobre todo, eso es un poco que es la libertad, que tienen libertad de elección y, sobre todo, que el metaverso lo que les abre es un mundo para ellos poder proyectar todo lo que sueñan y, evidentemente, nunca va a reemplazar al mundo real. O sea, el mundo real al final. Tú estás ahí en tus historias virtuales, digitales, pero luego te, te vas de vacaciones, te, o sea, el mundo real sigue existiendo, no pasa nada. ¿eh? Yo creo que tampoco, tampoco es tan adictivo eh, como para estar 24 horas. Por ejemplo, el móvil sí que es muy adictivo porque el problema que tiene el móvil es que, eh, eh, digamos, la satisfacción que te da es como muy pequeñita, con un like, ahora manda otro like... Luego me han escrito no sé quién. Entonces, mm. tú, por eso estás todo el día chequeándolo, ¿no? Porque son como min, mini píldoras de satisfacción. El metaverso, como muy intenso, y de repente has estado a lo mejor en un concierto con 20 colegas, de repente te has comprado un ítem virtual que te ha permitido, pues, yo qué sé, lanzar cohetes en el concierto, cualquier historia, ¿no? Es tan intenso que a lo mejor en una hora tú ya estás satisfecho. Mm. O sea, ya no, ya no entras hasta el día siguiente o hasta la semana que viene, digamos, ¿no? Entonces, eso lo, lo, lo estamos viendo los usuarios, ¿eh? Que, es como que te satisface mucho y ya está. Entonces, tú tienes ese recuerdo de haber estado en ese momento, en el metaverso, no sé cuántos, pero no necesitas estar todo el rato metido con, eso, con esa sensación, digamos, no porque es como el cine, pero es una película y la recuerdas mmm, 30 años, esa película, porque te impactó mucho, porque es muy intensa la experiencia. Pues esto es un poco más orientado hacia eso, yo creo. Claro, es una experiencia. Edgar, imagínate, año 2030. O sea, ¿cómo ves? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees tú? Y esto es ficción para quien nos esté escuchando. Año 2030, ¿cómo crees que el metaverso estará impactando nuestras vidas? Pues, yo creo que ya habrá sustituido, seguramente, al a internet que conocíamos. El internet que conocíamos será una, un, todavía existirá todavía evidentemente, pero dentro del metaverso como una pantalla plana <ríe> que sacar de vez en cuando para sacar la Wikipedia o alguna cosa. Pero sobre todo, yo creo que lo que va a permitir es que será una especie de nuevo internet donde tú eh, tendrás una identidad. Esa identidad tendrá diferentes apariencias, ¿vale? Que tú podrás elegir según el momento. Luego tendrás eh, una cartera asociada a tu identidad para gastar, que puede ser pues, con criptos, con tarjeta, lo que quieras, con todos los sistemas de pago. Y luego tendrás tus posesiones, que son todo lo que tú has ido comprando en el metaverso, que ya es tuyo. O sea, que son pues un coche, una ropa, lo que sea, ¿vale? Pero todo ya unificado, ¿no? como ahora que es de este metaverso o de este otro, sino que ya será algo que tú podrás llevar de un lado a otro. Entonces, el metaverso yo creo que ya no será como ahora, metaversos sueltos que son un poco independientes, cada uno haciendo su guerra, sino que será una experiencia continua, que lo que hará es que tú podrás ir desde Disney y pasarás al de meta, al de meta no es igual, y te podrás ir de uno a otro con tu avatar y todo estará conectado con la blockchain seguramente como capa, digamos, de conexión, multimetaverso que es la, es, es la única forma que hay, además. Entonces, tú, eh, una vez que te has identificado, pues, la experiencia será como en pues, como Internet, ¿no? Que vas de un link a otro y tú te vas navegando en Internet. Ahora mismo, lo que ocurrirá que llega un momento que dirás, hoy, ¿qué me apetece? Pues, me de compras. Buscaré co compras y me dirá, pues, hay un metaverso de Nueva York que acaban de lanzar, que eh, ha estrenado no sé qué experiencia de de la tienda Lego, por ejemplo, ¿no? Entonces te meterás, estarás con gente, hablarás, pero de repente dices, bueno, pues ahora me voy a ir a clases, que se me ha olvidado que tengo clases, ¿no? Y entonces te conectas de repente con la Universidad de Berkeley y entras de repente porque se, en remoto tú vas a poder estar, eh, no solo en clases, sino también incluso aprender mucho más contenido que, que estás sentado en un pupitre, como podemos decir, ¿no? Y luego de repente tú dirás, bueno, pues me voy a trabajar. Entonces de repente aparecerás en una casa, eres arquitecto, estarás tomando decisiones en tiempo real con, con tu, tu equipo y tú cuando te quitas la gafa, a lo mejor estás en un pueblo de, de Huesca. <risa> Porque te gusta estar ahí en la montaña, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir que ya ese nivel de teletrabajo eh, se eleve a un por mil, ¿no? Porque el problema del teletrabajo ahora mismo es la claro, presencialidad, ¿no? Que no la tienes. Con el Metaverso su, suplantas un poco esa presencialidad y y te permite estar en remoto. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con meta, eh, nunca tuvimos una reunión por videollamada con ellos. O sea, hicimos ese metaverso de conciertos, ellos se metían como avatares, le dábamos a play, le poníamos las pruebas que estábamos haciendo, flipaban ahí en colores con lo que estábamos avanzando y, y directamente nos daban feedback un avatar. Entonces, eso, eso era muy anticipado, evidentemente, pero es un poco a lo que se puede tender, ¿no? Y yo creo que es un mundo muy chulo porque, sobre todo, lo que va a hacer es evitar la centralización en las ciudades, ¿vale? Esto va a permitir que, no, a ver, no todos, pero sí que muchos perfiles de trabajo puedan trabajar en remoto aún mejor todavía de lo que se trabaja ahora con videollamada. Y ya está. Entonces, a partir de ahí, pues, lo que el mundo cambiará, o sea, porque habrá de repente, eh, yo sé, gente que vive en pueblos con salarios de Estados Unidos. Entonces, eso va a ser una anomalía. Sabemos, sea, el mismo, claro, que gente de un, un tío viviendo aquí, pues eso, en, en un pueblo por ahí perdido, que de repente está teniendo un sueldo de, yo sé, 8.000 euros al mes. Entonces, claro, eso es una anomalía. Entonces, de repente, puede hacer que tenga, pues un casoplón chulo, que además tiene ahí sus placas solares, no sé cuántos. Entonces, yo creo que ese mundo está ocurriendo ya un poco en Estados Unidos, bastante, mm -hmm. de colegas que tenemos que todos son, trabajan en remoto y tienen ese mundo ya montado, ¿no? Como un mundo de mi vida ya es trabajar de esta forma, digamos. Y poco a poco se irá extendiendo, ya no solo el sector tecnológico, sino no, creo que va a ir a todo. O sea, se va a ir expandiendo a bastantes. Habrá otros que no, evidentemente, ¿vale? Habrá algunos que no. Pero, bueno, es curioso, ¿no? Y permite, yo creo, de alguna forma, evitar la centralización que había ahora de que, es un, que no funciona al final, ¿no? El que todo el mundo lo yo no sé, pues a Madrid o a Barcelona, ¿no? Que esté todo con un ahí. Pues eso yo creo que, que irá cambiando. Y yo creo que irá por ahí, ¿no? Será como un nuevo internet que... Que luego llegará un momento que tendremos ese, ese esa especie de flashback que digamos, joder, ¿te acuerdas cuando habías un navegador y tenías que scrollear y sabes? Y joder, y de repente pues había solo fotos y vídeos, ¿no? Joder, que poco había, ¿no? Y con mucho a lo mejor podías hacer una videollamada. Y de repente, claro, en el nuevo mundo es que vas a poder hacer eh, lo que se llama, por ejemplo, la, la llamada de vídeo volumétrico, que eso hemos hecho ya alguna y hemos probado eso, que es, es que tienes a la persona delante de ti, pero ya no es un avatar, es que es una persona. Vale, y eso ya se está trabajando, se han hecho ya pruebas en directo. Evidentemente la calidad todavía es un poco regulín, pero a lo mejor en tres, cuatro años es que tienes una persona delante de ti, de verdad, no un avatar. Entonces, eso se está también trabajando ¿no? en otra línea. Y eso abrirá pues igual que la videollamada ya no es 27 pantallitas y tal, sino que es que tienes uno sentado aquí en la mesa, el otro aquí, el otro acá, ¿no? Y, y estás hablando con ellos. Nosotros lo hemos probado, todo eso. ¿eh? Lo único que en esa fase todavía que dice, bueno está en ello, pero le falta un poquito, ¿vale? Pero bueno, acuérdate que, por ejemplo, cuando los primeros móviles hacían fotos, que eran, yo sé, fotos de, de 800 por 600. Claro. Sí, o las primeras videollamadas, que era un horror, que no querías, decías, ¿para qué? O sea, ¿pa, para, para que esto vaya colgándose todo el rato, paso. Sí, sí. De hecho, yo me acuerdo cuando, en el, pues en el 98 o por ahí, que ya hubo un, una plataforma, que era un Netflix, que era para ver películas en streaming. Claro, qué pasaba, claro, que le dabas a play y era un vídeo de pues eso, 800 por 100 y era cargando. Encima, con, con, con, con creo que era QuickTime, no no me acuerdo cuál el sistema, el era, decías, nunca jamás va a suplantar al videoclub, ¿no? Y luego evidentemente pues luego todo va evolucionando y ahora pues ya sabes cómo termina la cosa, ¿no? Yo creo que siempre todo va avanzando, hay que abrazar las cosas con cuidado siempre, evidentemente pero la, la, la, la evolución tecnológica está ahora mismo en un punto muy loco, o sea, en un punto en el que estamos viendo cosas que yo no he visto en mi vida avanzar la, a esta velocidad, por ejemplo, con la inteligencia artificial, no, lo de esto que se está viendo por ahí ahora de, de eh, Mid Journey o Dalí, no, que es otra inteligencia artificial, que tú le dices un sueño, tú le dices mmm, un castillo en, en las nubes que tiene un unicornio y te pinta una ilustración hiperrealista de ese sueño que has tenido. Imagínate eso en el metaverso. Es que ya la se está haciendo, la o sea, meta lo está haciendo. O Esa meta ya hace poco sacó un vídeo de un experimento que era eh, se metían y de repente estaba vacío el metaverso y de repente decían isla, pum, y se pintaba una isla, a ver, muy cutre, ¿vale? Pero era una isla, lo decían palmeras, pum, y se pintaban palmeras. Entonces, eso llegará un momento que se aplicará al metaverso y te pintará lo que tú quieras, o sea, que de repente dirá, pues mira, quiero estar, eh, yo qué sé, en, en una isla paradisiaca, eh, subido en una barca y yo qué sé, y hay ballenas volando alrededor mío pues y te lo pintará. <risa> ¿no? Pues eso está muy cerca, muy cerca. ¿eh? O sea, eso no es, yo, yo creo que incluso lo veremos ya en demos el año que viene, <risa> porque es que la evolución que ha tenido la inteligencia artificial es tan bestia que yo creo que lo vamos a ver en muy, muy en breve sí, la verdad es que vamos a vivir una convergencia de, de, eso, de metaversos cripto inteligencia artificial y luego en otras áreas de biotecnología y demás que o sea, wow. en cinco años va a pegar un, un... Es una locura en sí, sí sí es una locura y, y luego sobre todo es eso que también como hemos aprendido mucho del mundo de internet también se sabe muy bien qué falló vale entonces hay que tener mucho cuidado pues, con los datos con el tema de pues eso de, de la de la eh, dependencia de la tecnología, pues todo ese tipo de cosas se, se han averiguado mucho en la época del Internet y ahora se están aplicando bastante también aquí el tema del de acoso, cosas pues, así que pueda haber no y todo esto. Pero bueno, eh, habrá muchos retos también que salgan nuevos, ¿eh? o sea, que eso lo veremos. El tema es siempre crearlo eso con, con inteligencia, pensando que es un mundo creativo divertido que, que el ser humano siempre le ha gustado imaginar. Y, que, y, que, y sobre todo que hay que construirlo, que ahora el problema es eso, el cuello botella de, vale, muy bien, muy bonito, pero ¿cómo se construye esto? no Entonces ahí es donde eh, pues nos toca a nosotros, ¿no? a los pocos que estamos ahí metidos, pues de alguna forma intentar tirar de todo esto de la mano de grandes empresas, pequeños freelance, o sea, un, es un equipo, un ecosistema muy, muy único que es el que está creando el metaverso, básicamente. Claro. Edgar, entramos, eh, tienes un pedazo de libro, como decíamos al principio, Metaverso, Pianeros, en un viaje más allá de la realidad. Súper fácil de leer, además, es muy, muy, muy directito. Es una historia, son historias tuyas que aparte mola. Eh, ¿Para quién está dirigido y cómo animamos a, a la gente a que se lo lea? ¿Qué les contarías del libro? Pues no es un libro técnico del Metaverso para nada, sino que el Metaverso, si te fijas, es una cosa que va ocurriendo por detrás ¿no? y que, y que va avanzando, pero realmente... No llego a definirlo, o sea, realmente es como que voy contando un poco las definiciones que se han ido teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Que es cuando he terminado de escribir el libro y, de hecho, la última página básicamente es un continuará porque todavía nos queda un montón. <risa> Pero sobre todo está pensado para gente que busque motivarse con todo esto, ¿vale? O sea, de cómo, pues, unos, unos outsiders del mundo empresarial como nosotros, que nos inventamos hasta nuestra forma de actuar y de hacer los proyectos y todo... Cómo llegamos a trabajar pues, con casi 90 marcas enormes, con hacer 230 proyectos con un riesgo del 100% en todos los proyectos. Como habrás visto en el, en el libro, no que hay mucha aventura. Y luego, al final, cómo realmente cuando tú crees en algo, eh, pase lo que pase y tal, siempre va avanzando, ¿no? Entonces, el libro es una forma de entender el metaverso como una especie de nuevo mundo que se nos abre. Pero, sobre todo, es una enseñanza como una road movie, en la que cada vez que paras en un en un, en un intermedio, digamos, vas aprendiendo cosas que yo lo que hago es ir parando en, en partes de mi vida que de alguna forma me, me marcaron, ¿no? Eh, a nivel, pues, yo sé, de teorías de la vida, teorías de empresariales, teorías del metaverso. Entonces, eh, yo lo que hago es un poco bucear en, en, en, la, en mi evolución para un poco regalar esos aprendizaje, aprendizajes a, al lector y que luego él de alguna forma saque los suyos propios de su propia vida, ¿no? Porque, cada claro, no tenemos una. Y, y es una especie de eso de una mezcla entre visión tecnológica, road movie, <ríe> y luego, sobre todo, mucho de teorías eh, muy sacadas muchas del sentido común, no tanto de, de estudiar o hacerme un MBA, cosas así, sino que eh, son más de lo hemos experimentado en nuestras carnes y sacamos estas conclusiones, ¿no? Eso yo creo que es un poco lo que, lo que nos ha definido en estos años. Y la verdad que muy bien, o sea, el libro, curiosamente, yo, yo lo he escrito porque eh, una editorial me escribió eh, de, oye, os llevamos, llevamos siguiendo un tiempo y toca contar vuestro mundo, no ese mundo que, que habéis creado. Y entonces le dije, bueno, pues, joder, el libro lo tengo en mi cabeza desde hace años porque siempre había pensado que en algún momento todas estas anomalías que nos están ocurriendo, ocurriendo hay que contarlas porque son demasiado salvajes. O sea, eran demasiado anómalas. No, no, era, no era la típica historia de una startup que levanta pasta y no sé qué, sino que, si te fijas, es todo como más rock and roll, ¿no? Entonces, bueno, pues lo, lo escribí, pero no, no es que sea escrito yo, sino que yo lo he escrito de forma visceral. O sea, de hecho, yo me he leído una vez el libro. O sea, yo lo escribí tal cual salió de mi cabeza y luego me lo volví a leer para, que, para entender que todo estaba bien. Luego ya me hicieron un poco las correcciones típicas ¿no? de editorial y eso es lo que ha salido. Por eso es muy, pu muy puro. O sea, Es un libro que realmente lo que hay ahí son cosas reales que han ocurrido, cosas muy viscerales que, que nos han pasado, pero todos los aprendizajes que hemos ido sacando y un poco pues, para contarlos y dejar un poco constancia de que ese mundo existió, ¿no? ese mundo antes del metaverso. ¿no? No, pues Está muy guay. Yo, yo lo he disfrutado por eso, porque vas conociéndote un poco también a ti eh, bueno, además que sabes que conozco a Edu, sigo desde hace tiempo y demás, y, y, y conectas ya de algunas partes a algunas cosas y, y mola mucho, y creo que también hacéis como un poco, consigues hacer realista el hecho de poder liderar o, o como estáis haciendo ahora, ¿no? Liderar una ola, liderar una, te una tendencia sin necesidad de, de pues bueno, de, de, de, de ser ricos, de, de venir con una serie de cosas, ¿no? O sea, gente normal pegándose ah, leches con las cosas, eso. sacando las cosas adelante y llega un punto en el tiempo de después de haciendo mucho esfuerzo, mucho tiempo, ahora estáis ahí. ¿no? Eso y es. Y yo creo que es, que es muy inspirador también esa parte. Mm, eso es. De hecho, la gente, mucha me está escribiendo por eso, porque se lo en el libro, bueno, la mayoría me escribe y dice, en cuatro horas me he puesto bu, bu, bu y no he podido parar. Y entonces ellos lo, lo, normalmente te cuentan luego su, su historia. Entonces, mira, pues yo vengo de tal sitio bueno, empecé en la web o luego no sé cuánto. Y entonces cada uno tiene como una especie de intrahistoria que curiosamente no es perfecta. O sea, porque muchas veces lo que se nos vende es como una especie de, de historias perfectas, ¿no? De pues el, el, el que estudió no sé cuánto máster que luego de repente llega no sé dónde y tal. Y lo nuestro realmente es... Mmm, Sentido común, trabajo y, y... Pero el objetivo tampoco era monetario o de hacerse rico, sino era de estar en una ola y disfrutarla, digamos. Y luego, evidentemente, te va llegando pues, eh, el éxito, o incluso mucho hablo también el, el, el tema del éxito, por ejemplo, cuando te llega y de repente tú te estás exponiendo a un mundo que es el de las redes sociales, donde a la mínima te puede salir hater y de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna forma lo vas asimilando todo eso porque también te va a llegar. Si en el momento que tú destacas, pues como digo en una, una de las frases, creo que digo no que hay una, una tendencia que intenta bajarte para que te quedes en el lugar del punto cero, porque no interesa que tú averigües cosas nuevas. Entonces esas cosas, esas un poco sensaciones que hemos ido teniendo, pues las la plamo en el libro, también porque a todo el mundo le llegará un poco también ese punto, ¿no? en el que de repente a lo mejor lo peta con algo, pero no todo es bonito, ¿no? Porque de repente hay gente, pues, interesada, empieza a ver cosas, ¿no? Pero tú tienes que manejarte con una especie de nube en la que tienes que mantenerte con, con, con la misma esencia de la que llegado a estar ahí, ¿no? Entonces, eh, me está escribiendo mucha gente. Y luego es curioso porque, pues, lleva, lleva ya varias semanas, casi un mes, que, que ha estado, pues, en el top 10, ¿no? De los más vendidos en la sección de, de web de internet, web y tal y tecnologías de, de Amazon. Y la verdad que me ha sorprendido mucho, ¿no? Y, y ha, de hecho se agotó, creo que fue en cuatro horas, la primera tirada. ¡Qué guay! <risa> o sea, fue una locura, porque lo puse en LinkedIn, ¿no? De, oye, que he escrito este libro y tal, y yo creo que nadie se lo esperaba. Y de repente, en cuatro horas, se había agotado de las librerías, la tirada, bueno, la primera tirada que haría la editorial, pero, bueno, se quedaron alucinados ¿no? los de la editorial, como diciendo, ¿pero qué es esto? <risa> y, y yo creo que es eso, que sobre todo es porque es un libro que no está escrito como un libro, está escrito como, pues, como si yo vierto todo lo que tengo en la cabeza sin filtro, nadie me ha puesto ningún filtro, y luego que evidentemente todas esas anécdotas son cosas que nos ocurrieron que, bueno, que estuvimos implicados todos, ¿no? de pues, Edu, J, María, Cristian, Javi y todo, y todo el equipo, ¿no? Y, y luego que sirva un poco también eso como capítulo uno de los que nos quedan por escribir. Eso es, que vendrán muchas cosas. Edgar, ya para terminar, ¿por dónde te pueden seguir a ti, a Virtual Voyagers? Quien quiera saber un poquito más, además de comprarse este libro y leérselo, ¿por dónde os puede seguir? Pues yo, yo diría que sobre todo LinkedIn, ¿vale? Porque Twitter me gusta un poco menos porque hay como demasiado ruido, digamos, ¿no? hay como como que se ha perdido un poco el mensaje, ¿no? Como que a la mínima que pones algo, pues, yo qué sé, la gente es como que se lo toma como todo como demasiado, como demasiado a pecho, digamos. Y LinkedIn es un poco más profesional, ¿no? O sea, la gente, pues, debate de verdad y escribe de verdad, digamos, ¿no? Entonces, sobre todo, me gusta más el LinkedIn, sobre todo. Y, bueno, y luego Instagram también tengo Instagram. Y luego Twitter como última opción, que es el que menos mal tenemos, yo creo, porque es un poco bueno por estar ahí y ya está. Pero sobre todo LinkedIn, que es donde más voy actualizando un poco todo lo que va ocurriendo, las aventuras y luego las novedades, que dentro de poquito, dentro de unas semanas, contaremos una muy grande. Yo, bueno, yo creo que alguna cosa sé, pero voy a esperar a ver si es lo que pienso que es y si Vamos no, me alegraré, me alegraré. Pues nada, Edgar, muchas gracias por este ratito, por tanto conocimiento. Muchas gracias por escribir el libro, porque también este tipo de cosas inspiran a que otra gente haga muchas otras cosas y eso es muy necesario. más, yo creo, desde España, que tenemos que quitarnos los complejos y lanzarnos a conquistar el mundo, como estáis haciendo vosotros. Y eso, Eo. Y muchas gracias por, por ser tan tú, tanto en el libro como en este ratito que hemos compartido. Muy bien. <risa> muchas gracias. Y a todos los que no estáis escuchando, a comprarse el libro de Erga, ya sabéis, Metaverso, pioneros en un viaje más allá de la realidad. Hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.